Hola amigos de Geek Nerd, hoy estamos una vez más en la Mole Comic Con como pueden ver estamos en el stand de Avengers H.E.P.Ultron hay muchas cosas que ver, hay un stand precioso de Star Wars vamos a platicar un poquito con las personas que están aquí vamos a poder también ver cómo están firmando los artistas que vinieron Carlos de Anda, Fred Van Lente y muchos más así que acompáñenos en este viaje de la Mole Comic Con Una edición más de la Mole Comic Con llegó este noviembre y con ella toda la emoción del mundo de los superhéroes. Marvel y DC México se hicieron presentes para anunciar sus próximos lanzamientos. Tampoco faltaron las largas filas en las firmas con artistas como Jin Ha, Ken Lashley, Fred Van Lente y por supuesto, el invitado de honor de este año, Jim Starling, creador de Thanos, uno de los villanos más conocidos en Marvel. Estamos con el señor Miguel Ángel de Camite, dinos Miguel Ángel, ustedes están atacando un mercado que no había en México, trajeron cómics como The Walking Dead, trajeron Saga que arrasa con cualquier premio que se topa y van a traer Scott Pilgrim, ¿qué onda con esto? Eh, sí, mira, nosotros este, somos un editorial muy joven, tenemos dos años en el mercado prácticamente, comenzamos a publicar, como bien dices, eh, con The Walking Dead en el 2012, diciembre de 2012, Vamos a cumplir, como te decía, dos años. Y hemos logrado cimentar muy bien este mercado. Eh, hemos sido muy acertados en los títulos que estamos trayendo. Eh, no nada más Saga, eh, que es, como dices, ha ganado todos los premios que, en los que ha sido nominado en los últimos dos años. Eh, ahorita estamos trayendo Scott Began, que también sabíamos que es un hitazo, es una garantía, tú lo, tú lo sabes. Eh, son grandes ¿sí, títulos. No? Eh, vamos a cerrar el año con 30 títulos en el mercado, la verdad muy fuertes. Eh, hemos optado por una gran variedad de, de, de títulos de terror, de acción, de aventura, eh, de videojuego. ¿Qué onda con Scott Pilgrim? ¿Cómo va a llegar a México? Viene de la edición de lujo, eh, es más, todavía la, la serie a color eh, a nivel internacional no se ha terminado de publicar. Si no me equivoco vamos, van en el número 4, está por salir el 5 Y nosotros vamos a, ya a lanzar o estamos lanzando el, eh, en esta feria el número 1 eh, Lo traemos en presentación de lujo a color, pasta dura Pero también traemos una opción que es pasta suave Para la gente que no tenga la posibilidad de comprar la pasta dura Que va a costar 330 pesos, que no es cara uh -huh. La verdad para la calidad que trae Te puedo adelantar que trae un papel igual de mucho mayor calidad a, a la obra original Entonces esto todavía le da mayor val valor eh, y la pasta suave va a costar $2.30, que no demeriten absolutamente nada, simplemente es pasta suave. Tampoco el cosplay faltó en esta edición con DPD, Hard of Hills y Kristen Hagi, que mostraron la parte profesional del cosplay. cómics, fotografías, autografiadas y modelos a escala estuvieron en los estantes del evento donde se podían adquirir para su posterior firma. Amigos de Geeknerd, esto fue todo por hoy, estuvimos en la mole Comic Con y yo los dejo con este póster de Batman el 75 aniversario.